Eh, habíamos preparado cinco preguntas muy bien. cinco preguntas eh, que serán muy fáciles para responder eh, una, la primera la, bueno, las hemos hecho entre Salvador Casado y yo, que somos los dos organizadores de la jornada que le hemos, le hemos creado para que la, los profesionales sanitarios se animen a comunicar mejor a, tanto a los pacientes como entre ellos ¿no? y también para, para poder ser más cercanos también para la administración y la primera pregunta es, ¿cómo podría el consejero de Sanidad mejorar la comunicación directa con los profesionales sanitarios? Sí, yo creo que uno de los eh, retos de todos los sistemas sanitarios, eh, en, eh, el nuestro en Cataluña, eh, el del conjunto de los comunidades autónomas, el europeo, eh, siempre es esa gran distancia que hay entre los que toman las decisiones en las políticas sanitarias y aquellos que las tienen que ejecutar y aplicar. ¿no? Y a, a la administración pública, pues es una... Eh, es una estructura muy compleja yo siempre digo que es una especie de mil hojas ¿eh? y entre, el, entre la Administración Pública y los profesionales hay mil hojas. Y, por lo tanto, hay que ver cómo esas mil hojas somos capaces de, de, de ir eh, penetrándolas poco a poco para llegar a los profesionales. Yo creo que eh, tenemos algunas ideas, algunas ideas eh, importantes que yo creo que pueden eh, dar buen resultado. De la misma manera que nosotros para el tema de epidemias, para el tema... Eh, temas básicamente de salud pública... ...tenemos aquello que llamamos los centros centinela... ...los médicos centinela... ...yo creo que de alguna manera para tener un cierto feedback real... ...de qué ocurre con las políticas sanitarias que planteamos... Eh, ...tener eh, determinados grupos centinelas... ...nos pueden permitir ver la percepción que se tiene de lo que hacemos... ¿no? Eh, ...y en segundo lugar también esos propios grupos centinela... ...ser lo que nos transmitan de alguna manera cuál es el parecer que en su entorno tienen. Yo creo que es una iniciativa que estamos eh, planteando, que me plantean eh, gente, mis colaboradores de, de la Agencia de Evaluación y Cualidad... ...y por lo tanto una cierta función eh, a través de eso. Yo creo que eso, bien estructurado y, y, de, y, y con un funcionamiento permanente... Su, es mucho mejor que los métodos DELFI, de, de periódicamente ver qué opinan unos cuantos. no Tener, Si nos da buen resultado en la epidemia de gripe y somos capaces de saber cómo evoluciona la epidemia de gripe, en función de eso por qué no podemos saber cómo perciben o qué iniciativas tienen desde el punto de vista de las políticas sanitarias. Y estos grupos Centinela, eh, me escapo un poco del guión, pero estos grupos Centinela ¿Quiénes son? Eso es lo que pues, son un grupos de médicos de primaria que están trabajando en la primaria, grupos de médicos de especialistas que trabajan en los hospitales, grupos que de médicos que trabajan en los salud es hacer un cierto mapa eh, lo más extenso posible, lo más homogéneo posible, para tener esos um, grupos centinela a los que les preguntemos periódicamente eh, pues cómo ven, cómo verían una acción determinada antes de hacerla. O cómo... eh, ¿Perdón? No es nadie externo, No, no no. no. No, no, no. Pues gente que está trabajando en el sistema y que, por lo tanto, igual que los médicos, estos es centinelas que digo, nos envían la información necesaria que nos permite construir la situación de una epidemia de gripe, pues ¿por qué no nos pueden emitir su opinión respecto a futuras acciones o nos pueden emitir su opinión respecto al resultado de acciones? Por ejemplo, nosotros tenemos... Una, un, como que bien solo compartimos con, el, con la Consejería del País Vasco, uno de nuestros retos es la atención a la conmocionada. Y por lo tanto, hemos empezado toda una serie de acciones que sabemos que tienen buen resultado, pero que también nos gustaría la evaluación esa eh, por un método más centinela de grupos de profesionales que nos vayan diciendo cómo van las cosas directamente a la Administración, no a sus responsables inmediatos. ¿eh?